Mi madre me educa para ser un niño bueno, obediente con temor de Dios. Yo mismo no puedo decir que soy un santo o una buena persona, somos humanos, no somos perfectos, tenemos errores el punto es que cuando era niño y era inocente tenía cosas claras de lo que era lo bueno y lo malo, no estoy seguro si es el mismo sentimiento, pero de niño hubo cosas que vi que cuando las vi me parecieron horribles, y no sé si es la palabra adecuada, pero por otro lado no encontré una mejor palabra, tal vez haya una palabra en alemán que lo describa mejor, esto de niño me daba ansiedad y ya no quería seguir viendo, se podría decir que lo quería cancelar, me parecieron lo más horrible, pero después de un tiempo me di cuenta que la vida no era el lugar hermoso, donde nunca nada puede salir mal, de hecho, recuerdo que había una telenovela que era la biografía de un cantante donde quería de regalo unas zapatillas y yo no podría entender por qué alguien quisiese de regalo unas zapatillas en lugar de juguetes ni como había gente que no tenía casa propia, o sea, no conocí lo que era tener poco dinero hasta que la viví. Con el tiempo estas mismas escenas las volví a ver y no me parecieron la gran cosa, un poco de trauma te forma carácter. Yo conozco a alguien que de niño la máscara de J.M. Carrey le daba miedo porque era muy raro y Seth le daba miedo por la descripción que hace al inicio. Aguarda, nena, esta noche va a sus dulces. Debe estar adentro. Muy bien. Vamos, pero... Espera, ¿sabes lo que esa cosa podría ser? Sí... Si te pisa, te dejará como calcomanía. <risa> sí, en realidad, eso haría un gigante. Los ogros son mucho peor. Ellos se hacen trajes con la piel que les quitan. Se comen su hígado. Extraen lo gelatinoso de sus ojos. Sabe muy bien con pan tostado. ¡Atrás! ¡Atrás, bestia! ¡Atrás! salen corriendo así que a continuación le mostraré escenas que me dieron ansiedad de niño actualmente puede que la gente se ofenda o le parezca que se pasan pero después te das la cuenta que no es para tanto esperar yo hasta ahora no me visto los caballeros del zodíaco cuando era niño un grupo de guambras lo llevaron a la escuela y no les miento como traumadito me quedé por la cantidad de sangre que vi en ese capítulo y no quise saber nada de saín saía y también de niño me vi mujer casos de la vida real en un capítulo donde un niño queda tuerto y eso me pareció bien feo y pensé que no deberían contar ese tipo de historias como anécdota a esto mi mamá me dio la golpiza de mi vida por andar viendo esa serie a escondidas diciéndome que esa novela no es para niños portacus en lacitoón hay un capítulo donde queda atrapado en una máquina junto con Robin Así que me perturbro y me dio ansiedad llore y apague el televisor años después finalmente vi en que acaba ese capítulo la película de barney si bien esa película no es más que una peli de unos niños buscando a un nuevo goffin esa película me generó una pesadilla donde barney se quedaba atrapado como juguete y ya quise volver a ver la invasor zimp aquí hubo una parte de un capítulo cuyo clip me dio pereza buscar pero el punto es que zimp quiere cambiar el cerebro de su casa por otro pero sin querer hace que el cerebro de un niño quede al control de la casa a mí me perturbaba la idea de que ese niño murió y ahora es parte de de la casa y ya no quise ver scoby en esta película hay una parte donde Shaggy queda atrapado en el espejo y reemplazado por su gemelo malvado y a mí esa escena me hizo llorar y no la volví a ver hasta años después para finalmente ver como el clon volvía al espejo dragon ball z saga Majin Buu se mueren los viejos asesinados por unos sujetos robots <risa> Date prisa, abuela. Hay que alejarnos del pueblo para escondernos en otro punto de las montañas. Así no nos encontrará Majimbu. Ojalá que nuestros nietos que viven en la capital hayan podido escapar. Oh, abuela, ¿qué te sucede? ¿Por qué te desmayaste? Qué bien, justo en el blanco. ¡Señor, esto nos puede causar problemas! ¡Tonto! ¡Claro que no! En este momento la gente está siendo asesinada por Majin La policía pensará que fue una víctima más de Majin Desde tiempo atrás siempre tuve la curiosidad de matar gente. Y es que me queda algo fenomenal. ¿Qué? Te daré la oportunidad de que le dispares al viejo. ¡Ah, ¡Sí! <risa> Ahora ya me siento mucho mejor. Con sí, como usted diga, señor. Y la escena de manivella es partido en dos y casi se muere, pero de eso ya tengo un video aparte apitre, friendas debo decirles, yo fui como Tommy Rod en esta escena, y me autocito, dibujos malditos, del diablo, luego con el paso del tiempo, terminaron por darme risa y los veía en la tarde de joda con mi ñaño y mis primos piraña y las yuchas, cuando vi desnudos en esta película a la edad de 11 años me pertuve, lloré y me fui corriendo a donde papa, y papa en vez de darme la razón me dijo, que estaba exagerando hay otra cosa también que vi que no era el único fue en que en la película de mckay en donde pluto se escapa de la casa y a mí me daba ansiedad que pluto se perdiera a sí mismo en otras caricaturas y programas me daba ansiedad que dijera en las malas palabras y los desnudos aunque ahora me dan risa e intereses, recuerdo que un día mi padre me dio la golpiza de mi vida porque yo había dicho que era sensible, y papá me dijo voy a hacerte ver la película al diablo con el diablo para que sepas que es ser sensible, con el paso del tiempo me di cuenta que el mundo no era un lugar pacífico donde se puede estar seguro y que internet no es y jamás será un lugar seguro para niños. Si tú también tuviste una escena que te dio ansiedad de niño pero con el tiempo te diste cuenta que no era la gran cosa, escríbelo en los comentarios. Obviamente si viste cosas que sí si son perturbadoras como Lolita es la de Toy es completamente justificable. Me trauma con Winnie the Pooh. Cuando era pequeña, de unos 3 años, vi la gran película de Piglet. Y para quienes ya la vieron, sabrán que por el inicio de la película, los amigos de Piglet lo ignoran. Y él termina yéndose. Pues la escena donde huye es lo que inició un trauma. Esa vez que la vi, lloré como nunca. Me daba muchísimo miedo y tristeza porque creía que Piglet se había perdido. Mi trauma creció con las constantes burlas de mi familia sobre eso y empeoró un día que me hicieron verla. Y esa noche tuve una pesadilla donde a Pu le salían chorros de sangre y tuvo respiratorios por la nariz. Actualmente no puedo escuchar las voces mencionar a los personajes en la tele porque me pongo a llorar. Incluso de solo recordar recuerdo diálogo de la película y la canción de final. Me hacen llorar. Me da muchísima pena comentar esto abiertamente a la gente que conozco porque a todos los que les dije se burlaron de mí y me mandaban clips de la película. Solo espero no ser la única que tiene trauma con eso. No, no, no, no, no, no, no, no. no. Bueno, sí.